Excelente martes 12 de abril para todos nuestros oyentes. Yo soy Diego Garza, conmigo está Bomber. Buen día a todos. Hoy es el día internacional de los viajes al espacio tripulados. Y la pregunta del día es, ¿cómo se llama la empresa <ríe> mamá. que para el 2030 está esperando tener viajes desde Los Ángeles a Tokio en solo una hora? Te, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor no tenemos, digo yo no tengo respuesta, por eso, la, por eso te pregunto. ¿Cuántos viajes tripulados, o sea, me, me refiero que son. ¿Es cualquier viaje este, al, al espacio o se refiere más así, tipo, lo que estaba haciendo Virgin, lo que estaba haciendo este Tesla, de, de poder mandar turistas al espacio? Eh, o sea, ¿cuántos viajes tripulados hay? Literalmente son todos los viajes que ha habido de que Apolos y cosas así. O... Sí. No, digo, la pregunta es el nombre de la empresa. De la empresa ah, bueno, que, no, eso sí. Pero, Pero ¿cuántos habrá habido? Ajá. No, hombre, Porque no, digo, y digo yo me refiero más a los comerciales, ¿no? Más que a los viajes a. a con temas de rusos, chinos, eh, gringos, de, de investigación o ese tipo de cosas, este, que son temas, bueno, creo que es muy importante y de hecho era algo que estaba platicando, digo, no sé con qué vas a empezar antes de irme yo, porque yo me voy por... No, hombre, por un yo me voy segundo. largo. Este, estaba platicando una vez con, con, con mi cuñado, que le mando saludos, este, ¿te acuerdas de una vez que tocamos el tema de los taxis aéreos, eh, que eran drones y que... Él lo que me decía mucho es que el tema de las regulaciones... Eh, ya existen regulaciones aéreas, entonces es muy complicado. Muchas veces con el tema del metaverso, eh, como no existía nada... Pues tú te podías meter, meter, o más bien te puedes meter, meter, meter, meter y es un desmadre antes de que se den cuenta que es un, des, que es un desmadre. En el tema del, del tráfico aéreo no se puede hacer tanto desmadre porque hay muchas regulaciones que ya, sí. que ya está muy determinado eso y que era de los temas que estábamos viendo, de que, que creo que es uno de los temas que va a tocar, ¿no? De los drones que, que están repartiendo o que van a empezar a repartir en, creo que eran dos, dos ciudades de Texas, ¿no? Sí, sí, de hecho, y, y podemos empezar por ahí. Sí. este el jueves empezó el como el, pues, la prueba piloto pues en, en Frisco y en Little Elm, en Texas. <risa> sí. este, donde compañías ya están, o sea, como Walgreens Walgreens y Wing, están llevando tus medicinas a domicilio por medio de drones. Y pues esta compañía de Wing, esto, o sea, los drones, pues, el dueño, o sea, el parent owner es uh -huh. Google. Alphabet, este, y pues ya empezaron esta semana. que Estaban como que tratando de contratar pilotos de drones y cosas así, ¿no? O sea, no es, yo, yo, qui, qui, o sea, yo hubiera pensado que era todo como automatizado, pero sí tiene que haber alguien ahí como quiera revisando la ruta y tal, ¿no? Y que son la parte, ¿el envío va a ser gratis? Sí, el envío empezó empezó siendo gratis. Y está muy curioso cómo tienen, pues, haz cuenta que una granja, de puros drones, güey, donde sí. ahí tienen que ir a empacarlo y, lo, y mandarlo. Sí, hay cuenta que el centro de distribución es una granja de drones. Sí. Llegan como, quien dice? Las palomas mensajeras, cargan sí. y se van. Que y... este es un tema que se llevó hablando, pues ya yo creo que, pues yo estaba en carrera todavía, yo creo que lleva tres años este tema de que desde, Uy, de desde mucho... Amazon y los sí. drones y había sí, sí, videos sí. y fotos, pero creo que esto es lo más oficial que ha sucedido de que hoy ya formal están los drones entregando, en, en, al menos en Walgreens ahorita. Si los quieren ir a ver, aquellos que van a estar en Semana Santa en Texas pueden ir al... 27.74 el Dorado Parkway en Little Elm. No sé dónde, dónde quede. O Ahí sea, si quieren ver drones volando con, con medicinas, güey. Y aquí a ver cuántos temas hay de, esos, de esa raza disparándolos. que era lo que wey? tenían como que la incertidumbre? Eh, los primeros meses, como buen... Eh, o sea, no, sabe, no saben si, por ejemplo, la demanda va más de la mano de que diga Diego, quiero que lleguen unas medicinas en dron o si cumple con, con la necesidad de alguien. Y obviamente este como bien vimos en la pandemia, que creo que, que, que es otro tema que tenemos donde no, fun, no, no funcionó como, como se esperaba cierto negocio, pero ahorita hablamos de ese, este en el tema de acá, pues que la gente, hay mucha gente que ya con el home office y tal, que no quiere salir y, y prefiere que le entreguen así. Ahora imagínate, por ejemplo, este, yo estaba viendo eh, eh, cuando ahí, este, en, en, en mis últimos viajes a Estados Unidos, las filas que se hacen en Chick-fil-A están sí, impresionantes. Güey. O sea, por ejemplo, tienen. Eh, eh, digo, ya me, ya me fui bien, bien desviado, pero a lo que voy es que, pues imagínate poderle hablar a un drone y que te traiga tu hamburguesa en vez de ser sí. esa fila, que esa fila le da vuelta a. a los Están en, en, los, en esos moldes que tienen tiendas por fuera, sí. pero no es como que el. Ah, sí, no el drive-thru y en la calle hay cinco carros. No. Los vatos se meten entre los locales que no están ocupados y ponen conos y es una vuelta que te, o sea, ves, sí, ves sí, 50 sí. carros formados, 60 carros formados y la raza este, aguanta vara y se forma por su hamburguesa sí. que, que, que no es la gran cosa, pero bueno, están buenas. Oye, y viéndolo como como negocio, este, pues digo, el, el drone fue, es una inversión inicial, no sé qué tenga, ten, no sé tenga de mantenimiento, güey. ¿Se estarán ahorrando un buen dinero contra los deliveries? Que ahorita vamos a llegar al tema de deliveries. Pues la gasolina. Bueno, hay deliveries que son en bicicleta. este uh -huh. Pero horas hombre, creo que aunque lo tenga que aunque tenga que estar al pendiente, alguien creo que puede estar pendiente de varios drones. O sea, me imagino que es nada más para situaciones extremas cuando, cuando alguien, un humano, tiene que estar ahí este, revisando bien y revisando entregas y ese tipo de cosas. Pero, pero sí, o sea, cada vez... Eh, ahora sí que eso era era como un una utopía de, de cómo deberían ser las entregas y ya cada, cada vez es más real esto, ¿no? Sí. Y siguiendo con el tema ahora de envíos, ahora, pues, pues, la, la evolución fue el primero, pues, los envíos normales, tal sí. cual. Es, Son varias cosas, ¿no? O sea, primero eran envíos tipo eh, casi, casi interestatales, estatales y tal así, ¿no? Uh -huh. Y ya llegaba alguien a, a, a la puerta y puerta. Después llegaron con las compañías tipo este Uber, Didi, y esas cosas, eh, los, los repartos más personalizados, ¿no? Sí, o sea, de, antes de, era una, tenías que llamar al restaurante y poner tu, darles tu domicilio y todo y que fueran ahora por medio de la aplicación ya puedes pedirlo y ajá. llegan los repartidores de X plataforma para entregarte. Pero luego entró una jalada, uh -huh. que es donde ya no se están pudiendo dar abasto, y eran las, las, las reparticiones express o fast. Sí, este, turbo, Paz, express como lo quieras ver. Que en teoría en 15 minutos te, te tenían tu, tu producto entrega. o tu entrega, tus cheves, tu alimento. aquí en México se está viendo ese crecimiento muy fuerte. Con York, Con, ¿Con Joker, ¿Cómo cómo Joker, con Grino, con Gloop. Este, creo que hay una cuarta también que está saliendo. Ahora, no sé qué nota traigas, Diego, pero yo leí, ahí me estuve estoy buscando notas y hablaban que había varias empresas que estaban dejando de funcionar. Eh, eh, o sea, que, que inclusive, por ejemplo... Eh, por un lado, captaron de, de, de empresas de, de Ventures, de Venture Capital y cosas así, captaron 4 mil millones de dólares durante el 2021. En el 2020 habían captado 500, o sea, captaron ocho veces más capital, sí. pero también, por ejemplo, no me acuerdo el nombre, pero vi dos empresas que en Nueva York cerraron este, sí. porque ya no veían, que inclusive tenían 50 puntos de venta una cosa así, y cerraron porque ya no veían, este, o sea, no les Fridge, estaba... Fridge No More. No, sí. no les estaba dando abasto o, o no era negocio pues para, para, para sí. rápido. Sí, y pues DoorDash fue el, o sea, DoorDash estaba, bueno, se supone el rumor era que DoorDash estaba a punto de comprar a, a Fridge No More uh -huh. y de repente como que no se dio la negociada y mandaron un mail de la compañía de que a todos sus empleados de que oigan pues ahorita este vamos a darnos pausa este porque viéndolo tal cual como modelo de negocio como, como de Siento que. O sea. Pues para que esto jale, tienes que tener muchos puntos de. O sea, muchos puntos de, repart de para repartir. Y bien abastecidos. Aquí tienes a Joker en México. Tiene puntos. Pues ha de tener nada más en San Pedro. Yo creo que va de tener unos. al menos unos 3, 4 puntos. Y son. Literalmente es una bodega aquí como cuando, como donde estamos grabando, llena de producto. ¿Ah? Este. Entonces la, la duda ahí es Entre la renta del local. Contra la, el, el, el repartidor que está repartiendo como, o sea, lo güey todo el día. Pues, en 15 minutos, güey, la chinga que se mete. Las motos, todo eso. ¿Será que es negocio tal cual? Lo que me llama la atención es que, por un lado, he leído, por ejemplo, que que decían que Joker era tipo el no unicornio y cosas así que, uh -huh. que, que pudiera surgir. Como... Pues que wey, han levantado una ronda, unas rondas de dinero impresionante. Pero eso no pues... quiere decir que, que, que, o sea, que el negocio... O sea, Exacto, sí. Esa es una cosa, porque al final del día, eh, me acuerdo una vez que, que, que leí Wright ahí, de, que anduve de chofer en, en, en mi trabajo con unos ingleses que venían de, de ver un fondo, este y al final del día lo que ellos hacían es, pues iban a las plazas, a ver qué tanto qué tanto había... Casi nadie inventa el hilo negro, ¿no? O sea, ese, ese tipo de, de modelo de negocio ya existe. Este, y aquí lo interesante es ver por qué, por qué están quebrando los gringos y qué va a hacer que no quiebren los de aquí de México, en ese sentido. Sí. O sea, eso es lo que se me hace súper interesante, porque ahora sí que... No que levanten lana quiere decir que vayan a triunfar, porque a lo mejor sí. pues, se van a atorar a todos los por, inversionistas. Por otro lado, no, no significa que no genere... O sea, que, es que no generan, a lo mejor generan, generan dinero, pero no, a lo mejor no tanto como un Oxxo, ya. o sea, como un Seven. Este, porque lo que sí he visto, y no, no, no es solo Joker, pero sino muchas compañías en general, startups, levantan unas rondas de dinero que, o sea, pues, güey, tienen para tirar en mercadotecnia lo estúpido, y obviamente plataformas como Joker se la pasan dando promociones y promociones y promociones y, y envíos gratis y todo, este, y pues lo que están acabando es tu información y tus datos, y al final de cuentas el, el negocio, güey, se termina haciendo negocio de datos y vender datos. Claro, ¿qué, más que, ¿Qué es lo que te eh, digo? Se me hace bien interesante. Saber por qué deciden en Estados Unidos esas, esas que, porque vi un par, por qué decidieron cerrar, este siendo que, bueno, conocemos empresas que levantaron dinero, que al principio generaban pérdidas y ahorita son súper exitosas. Sí, siento que, y yo no puedo no tener la razón, pero siento que ahorita hay demasiada competencia en el tema de fast delivery, o sea, de fast delivery. este Y el tema que están teniendo aquí es: están llegando compañías tan, con mucho dinero y mucho fondeo que se están, cabo, se están comiendo a estas otras. Porque esos güeyes pueden estar tres años perdiendo lana y les vale madre mientras sean ellos los predominantes. Entonces, se están comiendo todos estos. Pero al rato que, que digan, oye, pues ya nos comimos a todos, güey, ya puedo yo tener mi propio negocio. A lo mejor sí, si les va en el precio. Y creo cosas, que es un sí. negocio donde la barrera de entrada puede ser muy alta por lo mismo de que hay gente... Y empresas sí, necesitas que levantar vendidas. buena lana. Y eso era algo de, los, de las amenazas que vi o los problemas que vi. Era la competencia, como bien dijiste. Correcto. Siga por ahí, digo. Este... <risa> Como en otro tema, este, estamos hablando de puros vehículos y aviones esta vez. Sí. Este, fue coincidencia, la verdad. Pero la compañía, la pregunta del, del día era: ¿qué compañía estaba buscando eh, pues, tener aviones comerciales de Los Ángeles a Tokio en solo una hora? Se llama Venus Aerospace, que está asegurando que alcanza 12 veces la velocidad del sonido. Este, como comparativa, la de, la de Richard Branson alcanza 3 veces la velocidad del sonido. Y pues esta es más, más enfocada en, en, en turismo hacia el, con, el Concorde? Era una vez, creo, nada más, ¿no? Sí, ¿no? Este, de hecho hablan ellos sí. que vuelan a 45 kilómetros, de, o sea, 150 mil pies, Ajá. que eso son como cuatro veces lo que vuela un avión este, a comercial, que el comercial en, el que nos, en el que vamos, y eh, el, el cohete que traen para acelerar puede llegar a los 14 mil 400 kilómetros que si mal no recuerdo, este, normalmente en un vuelo eh, Monterrey-México va a 700 kilómetros por hora, una cosa así el, el, uh -huh. el avión. Entonces imagínate, va a ir 20 veces más rápido la Mureza, que, sí. es, que es donde hablan que puede llegar este, vuelos eh, eh, continentales en una hora. Que también, sí. vuelvo y digo a lo que me decía mi cuñado, pues hay que ver todas las regulaciones y todos esos temas de, sí. de, de si tú quieres que pase por, por arriba de tu país un avión supersónico que, que parece... ¿Te puedes confundir con un misil. Güey? Con un misil o algo así, sí, entonces... Eh, la empresa es joven, relativamente joven De hecho, dentro de las cosas que veías es que captaron Hablan de 3 millones de dólares, una cosa que usa, sí, poquito. 3 millones de dólares Ajá, 15 empleados, todos eh, veteranos de la industria espacial Entonces, pues, vamos a ver en qué, en qué acaba Sí, en y, qué y acaba de las esto. que están invirtiéndole está Prime Movers Lab y Draper Associates Que son los que están invirtiéndole a esta compañía este Pero bueno, en cualquier momento Elon Musk se puede aventar un tweet wey, y decir que él también va a hacer aviones supersónicos a, a una hora. Wey, pero, y, de pues, y, y, de y de luz. luz wey. Y, y energía solar. Y, y con y criptomonedas. Y eso va a valer un huevo cuando el vato sí, salga wey. y diga y la otra va a valer nada. ¿no? Oye, Diego, este metiéndonos un poquito, pues bueno, sigue la volatilidad. Eh, arrancó la semana el, ayer lunes con. Que sigue, sigue volátil, sigue este, el mercado ahí negativo. He visto un efecto que es donde donde muchas veces dentro de la teoría ves algo y en la práctica puedes ver otras cosas, pero empieza como que a pesar más a empezar más eso, ¿no? Al final del día, ahorita he recibido varias llamadas de gente que a lo mejor, oye, este aunque no estén muy invertidos en, en renta variable, mientras, mientras eh, bueno, el, el librito te dice siempre, oye, eh, tienes que estar diversificado, tienes que eh, respetar el horizonte, ta ta ta, eso lo explicas cuando ves un cliente, todo les vale madre. O sea, al final el día dicen, oye, si, si ahorita me estás pagando seis y medio en tasa fija, uh -huh. este, pues ¿por qué voy a seguir perdiendo en la otra cosa, siendo que, que, que pues la idea del juego, el juego, la regla del juego la, o el nombre del juego es ganar dinero, ¿no? Entonces lo ven, eh, rompen todo lo que se explicó, rompen todo lo lo, lo lo óptimo y ahí es donde viene mucho nerviosismo. Ahorita en, en, la, en la... van a seguir la subida de tasas en Estados Unidos, entonces creo que eso va a empezar a impactar, más bien ya está impactando ahí varios sectores. Cuando te digo, cuando el hijo de vecino, ya, todo, ya varias personas te dicen, oye, ya quiero vender eso, me quiero cambiar, bla, bla, bla, al rato van a regresar y ya no van a poder porque se va a rebotar el mercado y va a ser más fuerte, etcétera. Mi punto es, eh, hay varios sectores, y he estado viendo uno que me llama mucho la atención, digo, que te lo quería ahí, o más bien lo quería platicar un poquito, porque Monterrey es muy dado a eso y, y varias ciudades de México, ¿no? A los que les sobra por ahí el dinero, y es que invierten en, en propiedades para rentar. Uh -huh. A final de cuentas, cuando tú inviertes en un negocio, es por el flujo que te genera ese negocio. Sí. En muchos casos, eh, dicen, hablando, es que me paga, me paga una renta y aparte tiene inflación, ¿no? O sea, uh -huh. el... el las casas tienden a, a subir de valor, ¿no? Yo lo que he visto mucho es que gana el desarrollador. O sea, ahorita con, con interés en el banco, que te puede dar alrededor un 7% ya fijo, y te vas a las rentas, y las rentas más o menos andan como en un 4%, te sale más conveniente el dinero tenerlo en algo fijo que, que, que, que, en, que, en, una, que en una propiedad. Pero añádele que muchas veces también las propiedades se vendieron mucho porque las tasas de interés estaban chiquitas. Uh -huh. Entonces tú te financiabas muy barato por una casa... Este, muchos se financiaban y luego la rentaban y con eso pagaban la renta. Ahorita ya no alcanza este, pagar el, el financiamiento de una casa en México eh, eh, y tener un rendimiento... No sé si me estoy explicando, pero, pero al final del día se está poniendo muy interesante porque eh, la curva se está... Se está este, eh, ahora sí que pagas más por, por, por, por eh, hacerte una propiedad y, uh -huh. y, y te pagan menos por rentar esa casa. Entonces el exceso de, de, de oferta que hay en Monterrey o en, o en varias ciudades de México podría hacer que pueda llegar un colapso en el tema este, te lo estoy diciendo muy eh, a grosso modo pero yo lo que les digo es que revisen bien los flujos de lo que le va a dejar la casa al momento de comprarla versus este, si estás pagando hipoteca, cuánto pagas de hipoteca o si lo estás pagando con dinero propio cuánto te hubiera generado ese dinero propio porque apenas empieza como quien dice la subida de tasas y, y si las rentas no persiguen esa subida de tasas, sí, no, pues, te, eh, deja, deja de ser negocio y se, se, se pone, como les digo, se pone muy interesante. Por ejemplo, en, en Estados Unidos ya, ya están preocupados, aunque siguen en mínimos históricos en las tasas, ya estás hablando ahorita de hipotecas de 3,5 o 4%, siendo que, que antes no pagabas más de, de, de, de 1 o 2%. Entonces, eso también... Eh, cuando la FED sigue aumentando las tasas y siguen aumentando eso, creo que puede venir ahí un, un, un tema interesante en, en, el, en el bien raíz, Diego. Sí, de acuerdo. Ya como dato, pues al final y comentario, este, en Estados Unidos, eh, pues digo, muestra una preocupación, obviamente hemos hablado de la, de la inflación, pero es que el, hay muchas variables donde está el, el desempleo a niveles ya de prepandemia, los sueldos eh, creciendo lo, lo más rápido que, que, ha, que ha pasado en décadas. Este, el, el, el consumidor comprando más, este... Pero con todo y esto, muchos economistas están pensando en... La inflación es mala de amar. La, O sea, están pensando en cómo la inflación nos puede afectar y ya el mismo Deutsche Bank fue el primero en Wall Street en predecir una recesión y Bank of America también ya está dando un pequeño warning de que puede haber una, un shock de recesión. Este, de, de, de la, la, la famosa estamplación que, que sí. no ha habido en 40 años, porque obviamente no ha habido la inflación que hay ahorita en 40 años, que, que viene siendo este inflación y, y, y recesión. Entonces ahí se, ahí se crea la, la estanflación. Pues, eh, yo he leído varios así que, que, ya, que ya están como no tan optimistas de que los mercados vayan a dar los rendimientos este, que, que han estado dando los últimos sí. años, ¿no? Y, y ese regreso que nos vamos con la finta, que se fueron mucho con la finta de cuando empezó el, el COVID, como que rebotó en V, no necesariamente tiene que empezar a rebotar ahorita. Sí. Porque añádele que también este, los temas bélicos los temas de los hidrocarburos uh. más caros, este, porque no hay el no haber pues todo sube de precio, entonces sí. hay que ver hay que ver cómo nos va con todo eso, digo. De acuerdo. Y bueno, con eso cerramos el podcast de hoy. Que tengan una excelente semana. Este, y nos estamos viendo pronto. Ánimo. Saludos. Sí, porque no supe si a uno o dos a la cuánto, lo hace, cuánto lo hacemos de dos? De unos 20 minutos okay. o De uno, perdón. Продолжение